Dicen que estamos bien y se nota es por el flow y la nota Que cuando me escuchan se alborota, Somos diferentes y se nota Siempre quisimos estar bien Ahora y la cambio, cambio Contar billetes de cien Mira como se anuncia, se dio Siempre quisimos estar bien Ahora en la cambio, cambio Contar billetes de cien yo tengo mil conocidos pero pocos amigos tengo Yo tengo mil conocidos pero pocos amigos tengo En el proceso mil problemas y si calles tuve pero nunca le bajé, yo siempre me mantuve Y como me la vivo no se la viven ustedes Soy vivo y activo en la calle, ustedes por las redes Cabrón, lo siento, estoy arriba, no me voy a bajar Yo me forcé y trabajé duro para poder llegar Muchos me criticaron, me subestimaron Pero ahora que me van bien, de todos se olvidaron Siempre quisimos estar bien Ahora lo y cambio, cambio Contar billetes de cien se dio. Siempre quisimos estar bien Ahora la muy cambio, cambio. Contar billetes de cien Mira como se anuncia Se dio. Dicen que estamos bien y se nota Quizá es por el flow y la nota Que cuando me escuchan se alborotan Somos diferentes y